sonorámico Uy, por los, los siglos de los siglos. Te mando un saludo a la saludo, familia Montes de para Gerardo de la organización la no, San la cabina, no, Raúl López, te saluda cabina, con, cariño. Con, cariño, con, cariño, con cariño. Hoy esta noche Oye, este, la chelería del punto a ah no, del punto de Santo Sant San, Domingo Boyacán, Roche en el barrio Boys. Para mis para niños, mi la mi princesita Lili y mi esposa Moni, un saludo ángel de la, la colonia San Felipe de Jesús, Raúl López de corazón. Eh. ¡Dene bonito! La canción dice Rebelde sin marido, Causa nazis, y lo voy a agarrar especialmente para el bailarín, el negro de Charles, el chicharrón el chipote, la gente de Callejón de las Flores. ¡Venga! ¡Toque mágico! ¡Toca bonito Raúl López Obrámico! La sí noche que fui a la pachanga Con mi abuela, mi prima, mi hermana ¡Qué a mi hermanito rebelde presumiendo que él era la manga La invitó a bailar Ella dijo no ¡¿Cómo dice?! No sé usted, su rebelde sin causa Pero él insistió ¡Vamos a la No importa que yo sea la paz de la asunción! La, la noche no no que fui a la pachanga ¡Para, para de todo Mi escuela, mi, mi prima, mi hermano ¡El a mi hermanito a pagar bueno estamos todos la la la dice. la la va ¡Piedera manga! ¡La ¡Ten cuidado! ¡Se cuidado, sabros, la sabros, ¡La niña. ¡La Sobrosito, sobrosito, ¡La broche! ¡La broche! ¡La broche! ¡La ¡Qué morales! ¡Qué morales! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¡Capulones! ¿Cómo se llama? Barrio La Cerro, señor. Miramos y ven. caminando, esposa de la vida. Su esposa de la vida. Mamá, ten cuidado, ten cuidado. Bailar y bailarín, bailarín, le dicen. Ya puedo mirar cómo va. Ahí viene la mamá. Mamá, ten cuidado, ten te Sabrón, chico, sabrón, chico. ¡Maradona, en Sin Maradona, en Sin tierra, pronto de salta marcha, marcha, marcha, marcha! ¡Muchas Mira, <música> en caminando, lo el mamá, ten cuidado, ten cuidado, baila y baila. El pocho te va ya ¡Ah! los ¡Ah! ¡Ah! nos Te saluda con cariño y le voy a dar un poquito del sentimiento de lo que sigue siendo Vistas Enorámicos. Aquí está. Vamos a agarrar este tema con todo cariño para la gente que siempre le ha gustado Colombia y su música por los siglos de los siglos. ¿Ustedes quieren que vuelva a la Colombia All Star? ¿Quieren que vuelva? Agárrenle bonito señor mío. quieren que vuelva la Colombia All Star?